Vale, aquí tenemos el menú, el título, poco más, el salir y enviar alguna reseña o lo que sea. La verdad está en fase beta, en fase alfa, no me acuerdo, pero que no está completo el juego. Aquí en el tutorial al principio te cuentan un poco cómo saltar, cómo moverte cómo y tal. Ahora mismo estoy probando aquí que se pueda o sea, probar los controles a ver cómo funciona porque tiene habilidad de saltar de, pulsando una vez o dejarlo pulsado pues salta más alto. También estaba probando si se podía hacer lo de, lo de ninja, es decir, agarrarte una pared y rebotar pared a la otra. Y como veis hay una, una especie de mariposa que ahora enseño para qué sirve. Estaba probando aquí cuando mueres qué pasa y tal, y ahora muestro lo que pasa con la mariposa esa. Con el espacio, la mariposa esa eh, se va al checkpoint, ¿vale? Vale. Uf. Vale, nos da un checkpoint porque íbamos a morir. Como bien digo, ahí está el checkpoint para morir, porque el creador o la creadora sabía que iba a morir. Entonces ahí está. Eh, por ahora me gusta mucho lo que viene siendo el, el level de sync, es decir, el diseño del nivel. Para... porque está muy bien conseguido el tema del tutorial, que es un checkpoint donde es necesario y tal. En esta parte del nivel nos enseña ya atacar. El enemigo tiene 5 de vida. Lo que lo he comprobado y tal tiene 5 de vida. Y nosotros tenemos 3, es decir, por cada toque que nos dé el enemigo. Eh, tenemos como 3 oportunidades. Y a la tercera oportunidad, bueno, a la cuarta muerte. O cuarto cuarto resta de vida nos lleva al último checkpoint que hemos abierto una vez que te enseñan a atacar te enseñan a cómo usar eh, la mariposa otra vez con otra mecánica nueva y esta vez lo que hace es activar una zona en la que aparece mágicamente una plataforma para seguir adelante como veis pues arriba hay un checkpoint pues claramente pues te recompensan con un checkpoint esta parte del mapa pues nos enseña un poco cómo, no sé, a saltar y a ir entre las plataformas. Es una parte más del mapa, nos enseña un nuevo enemigo, que es este de aquí, que tira como bolas de fuego. Y le podemos dar, pero como soy un poco manco, pues tardo en darle y tal. Tampoco tiene mucho misterio. Pero hay una parte, que ahora vamos a llegar a una parte en la, que, en la que está cerrada. Y esto... Tendré que. Uf, pues no. Ahora es como. A prepararte que hay algo ahí, no No lo sé exactamente. Aquí nos meten lo que es las plataformas móviles. Y bueno, pues nos meten un par y ya estamos en la zona nueva. En la que, gracias a la mariposa, podemos ver que, que, que desbloqueamos lo que es la parte que antes estaba cerrada. Vale. Me daño por caída y esto, ¿qué? una planta aquí pero no sé vale checkpoint y me revive la vida controlar puedo controlar enemigos oh yeah ahora tengo el enemigo para mí <ríe> y si me subo o sea creo que parece no Una vez más, demuestro lo malo que soy en este tipo de juegos. <risa> vale, una vez que consigo controlar cómo funciona esto de, de poder poseer a los enemigos, eh, lo deduzco que era para subirme encima y así no me, no me pincho y usarlo como plataforma movible y como transportarme. Ahora nos meten en una nueva mecánica en la que podemos interactuar más con el entorno. Y en este caso con la plataforma que hay en el escenario, ¿Qué? ¿Te voy a Dios? ah, mira, ¡Oh! vale, vale, creo que este era el nivel 1. Creo que este es el final, vamos. Pues no, no acabo todavía. Ahora tengo que volver y poner la plataforma como estaba antes. Efective Wonder. Es que a veces me, me olvido de los controles. Ahora el resto que queda para terminar el nivel es eh, usar lo aprendido como atacar. Bueno, atacar no tanto pero saltar eh, poseer a los enemigos y tema de plataformas, lo de las plataformas móviles también meten como unos pinchos que sube y baja eh, bueno y todo así te entrenan un poco para el, y, y para ahora el boss final pero antes del boss final te meten como un nuevo objeto que son como una Z que se pueden eh, abrir y cerrar y según si está abierta o cerrada Puedes entrar, o sea, bajar por ahí o, o quedarte. Perfecto. ¿Y ahora qué? para el amor ¡Hostia, una araña! Pero no es más que no sea haya el arnofóbico. A ver, ¿qué me cuenta? Pero, ¿qué defensa tengo yo? ¿Qué? ¿Qué? No entiendo. Vale, una vez que entendí más o menos cómo se atacaba y tal, pues esto fue cosa y Cantar. Es usar simplemente lo que has aprendido, el, cómo funciona lo, el tema de las activaciones, lo de rotar las plataformas, atacar, un poco esquivar. Y, y lo, acordáis el enemigo este que, que atacaba, o sea, que estaba volando y atacaba con bolas de fuego, pues también lo tiene la araña hecha, ataca con, con, con bolas de fuego. Y en verdad eh, está muy bien el boss final, o sea, el boss final de este nivel, y bueno, pues vamos ahora, el juego como estaba en beta, pues nada más que tiene un nivel solamente, y luego cuando derrotas a la araña, eh, te va a los créditos. Se pone el nechungo, ¿eh? Uy. Ay, que no, todavía no. ¿Por dónde sube? Vale. Oh. No. No. No. Uf. Ahí está. Era 3. Yo todavía quiero 3. No, me cago en la araña. Ah, sí. Vale. A ver. Speederlecks. Pre-X to sliding against the wall. Ah, vale. Sí, eso es lo que yo decía ya antes. Es lo que yo decía antes al principio. Ahora sí me lo da. Espérate, ¿cómo funciona? Vale. Esto es lo que yo decía antes al principio y bueno en forma de, de patas de araña al derrotar la araña te dan como una pata de araña y eso es lo que yo estaba hablando al principio de que puedas ir como un ninja de pared en pared y, e ir más rápido en ciertos casos <risa> A ver, este juego la estética es muy bonita, eh, está muy bien conseguido y no, no tengo ningo, ninguna pega con los gráficos. A ver, es en 2D y tal, tiene sus profundidades, está muy bien. Las mecánicas, pues perfecto, todo se, todo tiene un porqué en el, en el juego, que al final todo se usa. Y está muy bien conseguido esto de, de que gracias a las patas de araña puedo hacer lo que yo desde un principio estaba pidiendo. Y el tutorial de los controles, pues te lo van enseñando poquito a poco, lo usas y luego, pues, mira, pues dices, mira, pues esto está muy bien, no sé qué. Y no es que te dan los controles desde el principio y yeah, ya, a correr. No, no, te lo van enseñando poquito a poco, el nivel está adaptado para que tú puedas aprender y tal. Eh, por mí, yo le daría un 9, porque como está en alfa, ten, tendrá algunos bugs, que yo no he encontrado, pero seguramente todo tiene bugs, pero algunos fallitos tendrá, yo no he encontrado fallos por ahora. Lo que sí que un, a lo mejor un poco de historia estaría un poquito bien, tipo, ¿qué soy? ¿Qué, ¿qué bicho soy? ¿por qué estoy ahí? y ese tipo de preguntas, pero como está en alfa, pues yo entiendo que, que todavía no se responda. Pero bueno... Eh, por mí eh, este juego está muy bien entretenido para hacer un ratito como tiene un nivel pues, pues perfecto